Sí, realmente sí. Estamos publicando más de tres, cuatro libros por semana. Es una producción impresionante. En, la verdad es que lo que viene de acá a fin de año es indescriptible. Para que ustedes tengan una idea, estamos trabajando en este momento con más de 120 títulos al mismo tiempo. Así que la producción de los centros y de los investigadores e investigadoras de Claxo es realmente increíble. Pero hoy les traigo una novedad muy particular. ¿Viene por el lado de migraciones, Fer? Así es, viene por el lado de las migraciones, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa muy especialmente. Y viene de la mano de la colección Palabras Clave, una colección de las que ya les presentamos dos volúmenes que habían sido Políticas del Cuidado y Edición Latinoamericana. Es una colección que trabajamos en conjunto con la Universidad Abierta Metropolitana, la sede de Coajimalpa de México, y que pensamos para en poner al alcance de un público no especializado un conjunto de libros que contribuyan específicamente a democratizar el conocimiento, ¿no es cierto? Porque en, se ofrecen lecturas de una serie de conceptos clave, en clave además latinoamericana, para pensar en nuestros presentes y las principales en novedades y transformaciones que tienen lugar en el siglo XXI. Dentro, digamos, son textos cortos, dinámicos, eh, para abordar conceptos complejos, pero de un modo accesible. Y es en este camino que esta vez les traemos un libro que se titula Migración, que tiene tres coordinadoras, que son Ireri Ceja, Soledad Álvarez Velasco y Ula Berg. Y el libro lo que plantea básicamente es, digamos, refleja los cambios al fin de la década pasada, y inicios de la década que estamos viviendo, de las dinámicas migratorias, muy especialmente en América Latina y en el Caribe, es una dinámica que se ha complejizado, como sabemos muchísimo, en, en los últimos tiempos, y piensa, digamos, por un lado, cómo los países de la región se han convertido en receptores de los flujos migratorios, tanto intrarregionales como globales, y en espacios de tránsito migratorios, en hacia otros destinos, hacia el norte o hacia el sur, digamos, del continente. Y piensa cómo al mismo tiempo también se acentuó la presencia de la diáspora latinoamericana y caribeña en los Estados Unidos y que esto ha sido especialmente, como sabemos, por razones económicas y políticas. En las preguntas que guían a este libro son cómo entender estos cambios recientes que han tenido lugar en nuestro continente, ¿Qué nos dicen estas nuevas movilidades transfronterizas? ¿Qué podemos aprender de la solidaridad migrante y las múltiples estrategias que se despliegan en, en estas personas para sostener sus vidas en un momento histórico que es particularmente, y lo vemos a través de las políticas exteriores, anti-migrante, ¿no es cierto? En los que la escuchábamos también recién a, a Francia, hablando un poco también sobre esto. Y bueno, este libro se ofrece a partir de 10 investigadores, a diferencia de los otros dos libros que eran de, de una, un solo autor, hay 10 investigadores que desde diferentes disciplinas van trabajando conceptos en relación con la migración que están relacionados, es decir, que es una reflexión colectiva. Y son investigadores que no solo en, trabajan el tema de las fronteras y de las migraciones, sino que están todos comprometidos en y son militantes de las luchas migrantes. Esto me parece que, que es muy importante porque, digamos, se buscó especialmente gente que estuviera comprometida éticamente con, con el tema de las migraciones, y los términos, digamos, claves que se van entrelazando dentro del libro pueden ser las nuevas subjetividades, las niñeces migrantes, las luchas migrantes, los tránsitos irregularizados, el problema de regímenes de migración y fronteras y los espacios de confinamiento vinculados en relación con estos regímenes de migración, los trabajos precarios, los refugiados, es un libro sumamente interesante y que piensa, digamos, si uno hace como un recorrido a través de todo este, este digamos, índice de palabras clave, cómo se piensa esa trama de desigualdades en las categorías de raza, de género, de clase social y de estatus migratorio, ¿no es cierto? Y hay algo más que me gustaría que, por un lado, es un aporte in, importante en términos de lo que es la investigación en, en migraciones, en lo que Claxo tenemos una gran cantidad de libros, especialmente de los últimos dos años que salieron sobre... Las migraciones, es decir, que es un aporte a la investigación militante y políticamente comprometida, pero también y muy especialmente es un llamado transnacional para procurar justicia migrante para los pueblos de América Latina y el Caribe. Ah, estaba, estaba escuchándote ahí con atención y pensaba en los procesos migrantes que evidentemente impactan de Centroamérica hacia el norte de manera muy fuerte y contundente, pero también los vemos en otras partes del mundo y a veces las identificaciones, lo que podemos leer en México con esos procesos migrantes de gente con mucha desesperación que marcha vía México hacia los Estados Unidos, también desde Haití, pero hay otros procesos migrantes que se dan en la región, digo, de, de Bolivia hacia Argentina, Argentina, de Venezuela hacia otros países, incluso hacia Argentina, hacia Colombia, hacia Chile, de Haití hacia Chile. Hay muchos procesos y se van trabajando a lo largo de todo el libro. En, me parece que es un libro que todos deberíamos leer. Fernanda, en este sentido, ¿el libro ya está publicado, ya se puede acceder en la biblioteca de Claxo? Sí, el libro está subido a la librería latinoamericana, eh, lo subimos hoy mismo y va a ser la novedad de este viernes. Eh, y Pronto también vamos a tener ejemplares impresos, no solo aquí en la Argentina, sino también en México a través de la UAM. Pero maravilloso eso, porque bueno, hay muchos que seguimos siendo muy fanáticos de la materialidad de los libros para poder tocarlos, para poder leerlos y apropiarse también de esa manera, pero con la posibilidad en lógica de acceso abierto, con la política de acceso abierto que mantiene Claxo, de poder acceder, a este libro, en particular Migración, que nos estabas presentando, eh, ya disponible en la librería de, de Claxo para poder descargarse. Fer, entiendo que va a haber muchas más novedades en las próximas semanas. Vi por ahí un libro con respecto a la política de Estados Unidos que tendría cierta relación con esto que hablábamos de migraciones, que seguramente será parte de las próximas novedades editoriales. Sí, es un libro que está evidentemente muy vinculado con eh, las políticas de migración y que tiene que ver con el legado de Trump en América Latina, un libro en, compilado entre otras personas por Leandro Morgenfeld, que ya está también subido, si quieren verlo, en la página de Claxo, que está teniendo una amplia repercusión en coalición con Siglo XXI de México y que será novedad editorial de las próximas semanas, pero que les recomiendo que vayan leyendo, ya se lo pueden descargar. Me encanta, Fernanda. Me parece genial siempre tener ahí un dato más de lo que va a venir y se agradece muchísimo. Y entiendo que con vistas hacia la conferencia donde va a haber una feria del libro, va a haber realmente una movilidad muy grande de lo que tiene que ver con las producciones editoriales. Por supuesto, estamos organizando una feria del libro muy importante, que por un lado va a tener el stand de Claxo, donde van a poder encontrar todos estos materiales impresos en, de, del catálogo de Claxo, pero también los materiales de los centros miembros. Son más de 800 miembros, como repetimos todas las veces que componen la red, que van a poder ac acercar los libros para difundirlos durante la conferencia. Y también va a haber un stand, por un lado, en una feria, perdón, en que va a ser híbrida entre stand de los centros miembros y stand de editoriales, esto es un anticipo absoluto que estamos haciendo, de editoriales vinculadas en, a las ciencias sociales, editoriales académicas. En, vamos allí a tener espacios de vinculación con otros editores, con bibliotecarios, espacios de formación, en, estamos ya en plena preparación de lo que va a ser la gran feria de la conferencia.